buenas tardes a todos hola <risa> Hola. estamos aquí con saúl ya le conocéis de, de algunos vídeos que habéis visto de la hispané y hemos invitado a saúl para que nos hable de su entrenamiento con los estudiantes de su language coaching eh, para ver cómo le va y cómo son estas clases estos entrenamientos Cuéntanos. Pues. Hola nuevamente, Gordon, Cintia, me gusta mucho hablar con ustedes y saludarlos. Este Pues tengo que presumirles algo, estoy muy contento, justo el día de hoy eh, que estoy trabajando con uno de los estudiantes, que es Brian, este, que está en Canadá. Brian. <risa> ¡Hola, Brian! Por si nos ve, Brian, eh, ya llegó a un nivel eh, avanzado en poquito más de un mes, como en un mes... Una semana. Eh, ya tiene casi tu nivel, Gordon, ¿eh? así que ya vas a poder hablar con él solo en español. Y la verdad es que ha sido muy pesado para él, porque sí, él, lo que yo les explico a todos, están en este nivel intermedio y llevarlos a este nivel es pesado, es fuerte, pero resistió eh, el entrenamiento y ahorita ya entiende muy rápido este lo que yo digo, lo que yo hablo y ya puede comunicarse muy bien con las personas Qué y bien. todo, pero al principio él mismo lo dice. Ha sido frustrante porque no entendía nada y ya ahorita tiene muy buen nivel y, y estoy muy contento por eso. Qué bien, buen trabajo y gracias. Ahora eh, todavía estás buscando estudiantes pues sí, claro, eh, estamos buscando para ver quién quiere sumarse a este entrenamiento, que quiera, eh, pues, llevar, pasar de este nivel a este otro. Ya con Brian ahorita me di cuenta que lo pude lograr en mes, una semana. Yo creo que en dos meses, pues, ya lo voy a dejar uh -huh. para que él solo pueda seguir. Eh, esa es la idea, que ya pueda seguir él solo por su propia cuenta, ¿no? Muy bien. Uh -huh. Muy bien. Y, Saúl, ¿hay un nivel eh, inicial para empezar tus clases de entrenamiento? O... Yo ahorita estoy entrenando también al hijo de Brian, que él tiene un nivel eh, intermedio eh, básico. Eh, estoy viendo él verbos, palabras más comunes, todo. Y después, cuando ya llegue al nivel intermedio lo voy a subir al avanzado, pero ese sí pues va a tomar más tiempo. Así que mientras tengan bases de español, con gusto yo les puedo ayudar a ir escalando. Muy bien, muy bien. Muy bien. Entonces, si, si la gente quiere comprobar o probar una clase contigo, pueden ponerse claro. en contacto conmigo, ¿vale? Y yo... Claro, que se pongan en contacto contigo, Gordon. Les regalo una clase para que vean. Eh, ¿Hacia dónde? ¿Cómo es? ¿En qué consiste el entrenamiento y hacia dónde los podemos llevar? Vale. Este, y claro, que lo cheque que se pongan en contacto con Gordon. Perfecto. Vale. Y ahora, ahora el tema más importante. ¿Cómo, va, <risa> ¿cómo van los planes sobre el, el curso de inmersión? Oye, eso es algo que es, me tiene muy emocionado. Eh, arrancamos el 19 de julio. Voy a estar subiendo videos, cápsulas a la página de Lightspeed Spanish para que vean. Hay tres participantes ahorita. Va a ser un entrenamiento este, pues, fuerte porque quiero que aprendan español. Este, El, ya, el, el plan es por una semana eh, de, de, de entrenamiento, pero todos quisieron quedarse 15 días. O sea, una semana extra. Entonces, voy a mover un poco la, las, eh, ¿cómo se llama? Los tours eh, que ya tenía planeados. ¿Por qué? Porque el primer día los voy a llevar al mercado más grande de, de Latinoamérica, que está aquí. Van a, los quiero llevar a que compren frutas que nunca en su vida han probado, este... Porque yo, yo las iba a comprar, pero después dije, no, para que practiquen, Exacto. ellos van a ir a comprar sus frutas. Porque esto se trata de que es una inmersión, claro. inmersión al español aquí en México. Claro. Entonces, Qué bien. Es, es, es, así es como van a empezar las cosas. ¿Cuántos tours hay en, en, en, la, en la semana? Fin pues mira... En esos 15 días tengo un tour a un Temazcal, que es un spa eh, de, para todo el cuerpo que te eh, reenergiza para que puedas pues, tener eh, energías para este entrenamiento. Eh, tengo otro que es a Teotihuacán, a Teotihuacán que ese va a ser pues, de todo el día Vamos a ir al Museo de Antropología e Historia. No sé si ya vieron el video que hice. Ajá. Eh, vamos a ir a la Plaza de Garibaldi. Vamos a ir al Templo Mayor en el Centro Histórico. Pero... Eh, vamos a ir este, también a un tour en bicis para que pues, vayamos a conocer lugares históricos de la Ciudad de México. Y le pedí a dos de mis amigos que nos dejaran, que nos invitaran a comer a su casa con su familia. Eh, entonces, pues vamos a ir a comer ahí con, con dos de ellos para que pues se, se, se sumerjan bien en este ambiente español. Suena fenomenal. ¿Y, ¿Y tú vas a estar con ellos en cada momento? Todo. Todo el tiempo voy a estar con ellos las 24 horas. No vamos a dormir juntos, cada, <risa> Mejor cada, Gracias, Luis. Cada, quien, <risa> cada quien en su cuarto, pero todos en la misma casa. Claro, lo que voy a hacer después de este vídeo, voy a poner el vídeo de la casa también, para que la gente que pueda sea. ver, pueda ver la casa también, que, que es, es bastante hermosa, ¿no? Sí, claro, es, es muy grande. Está en una colonia popular muy segura, eh, donde hay lugares cerca para comer tacos. Ya fui a comer los tacos que hay ahí cerquita. Uf, deliciosos tacos. Eh, y venden muchas, mucha comida por ahí. Entonces, pues, vamos a poder ir a, a un barrio popular, este, a, a, pues, a platicar y a conversar con la gente. De eso se trata. Muy bien. ¿Y van a tomar un poco de tequila durante la semana? Pues mire, eh, eh, como viene este Alan, <risa> este, <risa> <risa> ya, le, ya le dije a Alan que le voy a tener que comprar cerveza, así que pues vamos a, va a ver cerveza y sí, voy a comprarles un tequila eh, que es, no sé, de, los, de, cuáles, de cuál sea el mejor. Eh, y se los voy a les voy a regalar para que puedan pero lo más importante es que van a probar una bebida que se llama pulque el pulque es una bebida tradicional que solamente era consumida por los emperadores aztecas porque era la bebida que solamente los dioses podían tomar entonces es una bebida que viene del maguey eh, tiene un grado de alcohol pues muy poco eh, pero sabe riquísimo Así me que... que preguntar si esa bebida lleva un gusano dentro o no, no vale. esa no vale no, pero van a quedar como Dios no después era de los dioses esa bebida pero ya ahorita en épocas recientes eh, la preparan de sabores, eh, con fresa, con mango, frutos rojos, eh, mamey, de muchas frut frutas exóticas que no sé no sé si Gordon habrá probado cuando estuvo en México. No sé, pero no, pero no me, no me acuerdo. Y, y sabe delicioso, o sea, sabe muy, muy rico, mejor que una cerveza, yo creo. Sí. Sí, qué bien, qué bien. Entonces, tienen una semana llena de actividades, de clases. Tal? Dos. Bueno, dos, es este pero grupo dos. normalmente una semana, ¿no? Es sí. de una semana. Si quieren quedarse más, pues ahí pueden, pueden quedarse más. Ah, sí, claro, claro. La, la siguiente inmersión, para lo cual pues ya tenemos ahí algunos interesados que han estado preguntando, es del 9 al 15 de agosto. Sí. Este. Digo, va para que lo chequen la gente que se ha puesto en, en contacto contigo, Gordon. Del 9 al 15 de agosto. Y si quieren quedarse una semana extra, pues lo pueden hacer sin ningún problema. Y la siguiente va a ser del 30 al 5 de septiembre. Únicamente van a ser o tres, eh, tres parejas, o sea, seis personas o tres personas solas. O sea, tres o seis personas, no más. ¿Por qué? Aquí en México ya estamos en semáforo verde, ya este, ya pues ya no hay tanto riesgo de pandemia, pero también es para poder dar entrenamientos más personalizados sí. y, que, y que podamos trabajar más unidos y que puedan irse con un muy buen nivel de español aquí en México. Seguro sí. que, que van a salir con, sí. con mejor nivel. Bueno, el primer curso, las, las plazas se fueron volando sí. rápidamente, ¿verdad? Ah, ah. Así que entonces, eh, tenemos dos, dos cursos más, ¿verdad? Con plazas disponibles, pero pocas. Del 9 sí. al 15 de agosto, has dicho, ¿verdad? Del 9 al 15 de agosto. Y del 30 de agosto al 5 de septiembre. Mm. Así es. De, de una semana pero con posibilidad a extender la estancia mmm, unos días, ¿verdad? Sí, una semana o si quieren igual más tiempo, pues ya que lo podríamos platicar. Eh, el punto es que solamente es para tres personas, solamente hay tres habitaciones disponibles. Exacto. Entonces, ya sea que quieran venir solos o en pareja, Solo hay tres habitaciones disponibles. Y, y en el caso de que quisieran extender eh, su estancia allí, eh, ¿cuánto costaría la noche extra y qué incluiría esta estancia? Son solamente 80 dólares por noche que incluyen las tres comidas y aparte la, el entrenamiento que yo les doy y pues salir a pasear, salir a pasear a... A, a conversar con la gente o a ir a a con mis amigos a sus casas para convivir con sus familias o vamos. Bueno, es que hay muchos lugares a los que los voy a llevar. Vamos a grabar muchos videos con los que vienen ahorita y van a ver que va a estar muy entretenido. Claro, claro. Entonces tú vas a estar. Estás con ellos en cada momento, no? Y si se si quedan, también estás con ellos, no? Sí, claro. Todo la, la, vamos a vivir en la misma casa todos. Qué suerte. Vale, sí. vale pues perfecto. Genomenal. Eso es todo. Mira, vamos a, vamos a dejar el vídeo de la casa. Nada más terminar este vídeo y pueden ver la casa. Y luego toda la información sobre este curso, el coste y todo, está en la página. En Immersion Courses. Voy a poner el, el, este, ¿no? Eh, y entonces... Si queréis asistir, solo tenéis que ver la información y luego poneros en contacto conmigo. ¿vale? Eso es todo. Muy ¿Algo bien. más? Yo creo que sería una magnífica idea que la gente que vaya a hacer el curso con Saúl haga primero eh, clases de entrenamiento, de preparación. Sí. Claro, es lo que le platicaba con una de las, este, de las personas que va a venir, Vicky, eh, le decía es que si sí tienes que tomar unas clases antes de que vengas a México para que sepas en qué consiste el entrenamiento y ya vengas eh, un poco preparada, porque si llegas en frío aquí a Ciudad de México te va a costar más trabajo. Eh, el entrenamiento, porque sí es un poco pesado, es un poco fuerte, pero de verdad, yo veo que vale mucho la pena, lo veo con las personas que estoy este, entrenando, entonces, pues, ahí tienen la posibilidad para poder practicar antes de venir. Claro. Estupendo, buena idea. Fue pues, fenomenal, ¿eh? me, okay. me, me encantaría estar. ¿eh? <risa> Gordon quiere ir, la verdad. Yo, yo ah. quiero estar. Yo quiero. Pero es que, es que voy a preparar, ya estuve viendo un tour, que va a ser por toda la Riviera Maya, pero ese va a ser, eh, vamos a llegar a Mérida y vamos a, a viajar en coche hasta Cancún una semana, uh -huh. visitando pueblos, visitando lugares no turísticos, porque creo que ustedes quieren conocer más de la cultura eh, real, entonces vamos a llegar a Mérida y una semana vamos a estar viajando hasta llegar a Cancún. Y de Cancún, pues, ya se pueden ir todos. A la playa. A la playa. Qué bien, sí. Fue pues muy bien. Muchísimas Perfecto. gracias, Saúl. Entonces, muchísimas gracias, Saúl. Y gracias por todo el, el, el trabajo que has hecho. Sí. Y sé que has trabajado mucho en planear, y preparar y todo. Entonces, muy bien. No, no, al contrario. Pues muchas gracias a ustedes. Me... La verdad es que estoy muy contento con con este nuevo trabajo que tengo. <ríe> y me gusta mucho, la verdad me gusta mucho. Qué bien, qué es bien. bonito estar con, con la gente, con oh, los sí. estudiantes y conocerlos ajá, y ajá, pasar ajá. tiempo con ellos. Es muy, sí, bonito, muy bonito. Claro, la verdad que sí. Qué bien. Vale, bien. Pues entonces. Personal, muchísimas gracias. Y lo sí. dicho, ponemos toda la información en, en la página web eh, sobre las clases de Saúl y sobre los cursos. Y nada. Nada. ¿Dónde? Despedirnos y desearos a todos un fantástico día. Hasta Buenos luego. días. Adiós. Hasta luego. Bye, gracias. Hola a toda la comunidad de Life Speak Spanish. Estoy aquí en Ciudad de México. Estamos listos para este, esta primera inmersión que se va a hacer del 17 no perdón Sí, del 19 de julio al 2 de agosto van a ser 15 días porque los primeros habitantes pues decidieron estar una semana de más eh, así que les voy a mostrar pues la casa donde vamos a estar aquí hospedados para que la conozcan pues bueno este es el garage de la casa para que vean, eh, vamos a subir las escaleras y pues bueno, esta es, este es la primera habitación eh, para que los que se quieran, pues para uno de los huéspedes, eh, aquí está eh, la cama, un pequeño escritorio, la televisión y pues un buró con cajonera, ¿no? Así que, ah, la cama está, está buena, así que también aquí van a poder dormir bien rico. Vamos a seguir, este es el baño, el baño de estas dos habitaciones. Esta es otra habitación. Igual aquí está su closet, todo para el que se quiera quedar en esta y esta es el lugar de estudio. Aquí vamos a estudiar, eh, vamos a poner Videos, ya conozco, algunos de ustedes ya conocen mi método de trabajo, que es mucha repetición, mucha repetición, para trabajar no en niveles bajos, sino trabajar en niveles más arriba y forzarlos a aprender más. Entonces, pues aquí está todo. Aquí, aquí en esta casa, eh, bueno, yo no, pero aquí se les va a preparar la comida típica de México. Eh, bueno, el desayuno y la cena. La comida, sí vamos a salir a, a la calle, este, a probar diferentes cosas, ¿no? Y pues acá, esta es otra habitación con balcón, con balcón incluido, eh, su pantalla de televisión. Y pues si quieren estar acá y pues esta pequeña un closet, el baño y pues aquí si quieren salir a fumar, si fuman, yo no fumo, <ríe> al menos no tabaco, pero... Esta es una terracita para que podamos estar aquí relajados o estudiando también, estudiando aquí de este lado. Así que a toda la comunidad LexiSpeed Spanish, si quieren venir próximamente a las inmersiones que se van a hacer aquí en Ciudad de México, pues contacten a Cynthia o a Gordon. Ellos también van a venir en una visita sorpresa